de alegría y felicidad, oh, Navidad, Navidad, Navidad es Navidad. Es un, un día, día de, de alegría y felicidad. Oh, oh, oh, oh, oh. <risa> Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Oh, oh, oh. Cantó con fulgor, la felicidad llegó cantando Santa Claus. Oh. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Oh, ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! Es un día de alegría y felicidad. Oh, ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! Es un día de alegría y felicidad. ¡Oh, es un día de alegría y felicidad! Oh, oh, oh, oh, oh, oh.